En la pista Mario Andrés Gamboa en Campuzana, categoría para caballos de primer año, Club Campestre Guaymaral, agosto 26 del 2022. Thank you. En la pizarra, Rodrigo Díaz montando a Corea, que acuesta el Contramarca a Turcultramarca. El resultado, María Andrés Aguado montando a C. Campuzana, es de cero puntos de penalización dentro del tiempo.